Jorge Lanata, otra vez internado. https wwwdiarioshow barra barra www. Diario Show.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 JPEG-1710391874. JPEG. El periodista ingresó a la Fundación Favaloro por un problema en la cadera y este martes aún continúa realizándose estudios. Semanas atrás había sufrido un cuadro de gastroenteritis. Los detalles, en la nota. Desde el fin de semana, Jorge Lanata está internado nuevamente en la Fundación Favaloro por un problema en la cadera. El periodista Ángel de Brito contó que este martes el periodista no estuvo en su programa de Radio Mitre porque continúa haciéndose estudios. Tiene un problema en una de sus rodillas por la diabetes y eso le ocasionó problemas en la cadera, renquera, agregó de Brito.